¿Sabías que es un delito federal que nos ofrezcan o prometan dinero, despensas, electrodomésticos o cualquier radio a cambio de nuestro voto? ¿Sabías que es un delito federal que tú saques boletas de la casilla? Es un delito federal violar la secrecía del voto, por ejemplo, pidiendo una fotografía de tu boleta. ¿Sabías que es un delito federal que nos recoja nuestra credencial de elector? ¿Sabías que es un delito federal que nos hagan firmar un documento en donde comprometamos nuestro voto? ¿Sabías que es un delito federal que los funcionarios de gobierno obliguen a sus empleados a votar por un partido o candidato? ¿Sabías que es un delito federal que te transporten a una casilla para votar por un partido o un candidato? ¿Sabías que es delito federal desviar recursos públicos hacia una campaña electoral? ¿Sabías que es un delito federal que los sacerdotes llamen a votar a favor o en contra de un partido? ¿Sabías que es un delito federal amenazar con no terminar obras públicas si no votas por un partido político? ¿Sabías que es un delito federal que nos condiciona en programas sociales a cambio de nuestro voto? Lamentablemente, estas irregularidades en nuestro país son tan comunes que parecen normales, pero es muy importante saber que son absolutamente ilegales. En Contamos, consideramos indispensable la participación de todos en estas elecciones. Necesitamos de tu ayuda para documentar y detectar las irregularidades en el proceso electoral. Documenta. Reúne la mayor cantidad de información sobre el evento. Envía tu reporte por diferentes medios. Comparte, sigue los reportes y comunícalos en tus redes sociales. Con tu participación en esta iniciativa de observación y vigilancia ciudadana, podemos exigir a las autoridades que actúen conforme a sus obligaciones. Y es chamba de todos difundir los resultados de este monitoreo. Ser ciudadanos no es solo salir a votar, hagamos posible una elección transparente y auténtica. En la democracia, todos contamos.